Hola, soy Vane y quiero darles la bienvenida a nuestro canal de cocina Tus Antojitos. El día de hoy vamos a preparar una receta fácil y sencilla dándole un toque diferente. Vamos a preparar unos deliciosos panqueques con una crema de limón para bañarlos y decorarlos con fruta. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de harina, vamos a necesitar 2 cucharas de azúcar, 5 cucharas de leche en polvo, 3 cucharillas de polvo para hornear, dos huevos. Para la crema de limón vamos a utilizar una lata de leche condensada, vamos a utilizar el jugo de 4 limones, la ralladura de los 4 limones, tres cucharas de maicena, 2 yemas de huevo y la fruta para decorar. Como primera parte vamos a preparar la crema de limón, para esto vamos a necesitar una lata de leche condensada. A la misma lata de leche condensada le vamos a agregar agua. Vamos a aprovechar todo lo que queda en el fondo de la leche para sacarlo. Y luego lo ponemos en agua. Mezclamos esta preparación hasta que la leche se disuelva en el agua. Todo esto lo vamos haciendo con un fuego bajo. Ahora vamos a agregar las dos yemas previamente batidas a la misma y lo integramos. Una vez que ya se ha integrado la leche, el agua y el huevo, pasamos a diluir la maicena con un poco de agua. El, el agua hasta el tope de la maicena y la diluimos. Ahora que ya está diluida la maicena, procedemos a vertir, vertirla dentro de la olla lentamente y mezclando para ir integrando. Seguimos batiendo. Una vez que la salsa ha tomado esta consistencia cremosa, la apagamos, procedemos a apagar el fuego y la dejamos reposar por unos minutos. Una vez que la crema ya está lista y hemos apagado el fuego, procedemos a ponerle la ralladura de limón y el jugo de los cuatro limones. Y tenemos que batir esta mezcla para que se integren los ingredientes y una vez que ya todo se integra, dejamos reposar y podemos pasar a preparar los panqueques. Ahora vamos a proceder a preparar los panqueques. Para esto vamos a utilizar las dos tazas de harina las dos cucharas de azúcar, el azúcar pueden agregarle al gusto, yo le agrego personalmente dos cucharas, las cinco cucharas de leche en polvo y vamos a partir los dos huevos. Esta mezcla ya la vamos a poner acá en la batidora Y conforme se va integrando la masa vamos agregándole agua. Poco a poco para que no se formen grusas. Hasta obtener la consistencia deseada. Y vamos a ir agregando poco a poco agua hasta que la masa tenga esta consistencia. Tenga una caída en punto ojo. Una vez que ya esté listo, ahí agregamos enrolla, el polvo para hornear, mezclamos y ya está lista para ir al sartén, ahora que ya tenemos lista la mezcla, vamos a proceder a calentar la sartén y vamos a poner un poco de mantequilla, dejamos que la mantequilla se derrita y lo expandimos por el sartén. Ahora lo que vamos a proceder es con una toalla de cocina, Vamos a expandir la mantequilla y retirar el exceso para que esa grasa no se quede en los panqueques. Ahora vamos a proceder a llevar la mezcla a la sartén. Vamos a echar un cucharón y dejamos que la mezcla se expanda. Una vez que empieza a cortar burbujas, Vamos a darnos cuenta que ya está listo para voltear. Esperamos unos segundos y ya nos suponje que va a estar listo. Y mientras cortamos nuestra fruta para decorar, queremos recordarles que subimos nuevas recetas cada miércoles. Así que estén atentos a nuestro canal. Ahora vamos a proceder a emplatar. Vamos a poner una capa de panqueques, una capa de crema de limón, vamos a ser bastante generosos con la crema y ahora aquí ponemos una capa de frutas, vamos a poner frutillas, duraznos. Vamos a decorar con las frutillas para servir. Y déjanos en los comentarios qué te quedaron o déjanos una sugerencia para nuestro próximo video. Si te gustó la receta, dale la manito. Suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos en la próxima receta.